¿Cómo están? A raíz de la pandemia, los últimos cuatro meses los hemos estado dedicando a acumular información muy robusta, que tiene que ver con las mejores prácticas, los mejores escenarios, los mejores procedimientos y, por supuesto, la positividad que tienen algunas de las prácticas que en el mundo se están desarrollando a favor de nuestros pacientes. México es el único país latinoamericano en el que no se ha hecho lo que tendría que hacerse con los pacientes con enfermedades raras. No tenemos terapia en casa, no tenemos centros de infusión especializados que puedan ser alejados de los sanatorios y, e instituciones de salud que tienen tanta complicación. No tenemos eh, videoconsultas, es decir, nos hace falta mucho. Países tan pequeños en Latinoamérica como Honduras o Guatemala están haciendo un trabajo sobresaliente, el mismo que nosotros no hemos llevado a cabo. La pandemia, por supuesto, desnudó de manera dramática nuestro sistema de salud. Ya confirmamos lo que sabíamos acerca de lo que nos hace falta, lo que no se ha hecho, la tarea pendiente, los proyectos inconclusos, en fin. Todo, todo eso ha generado una condición de incertidumbre en toda la comunidad a la que nos dedicamos. Y no es justo que sea así. Desde la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, Hemos extendido a los diputados de la fracción morena información lo suficientemente robusta como para que hagan el trabajo que tienen que hacer, el que es su obligación. Nosotros ya pusimos a su disposición todo lo que necesitan para hacer que toda la estrategia a favor de nuestros enfermos en estos tiempos y los que vienen sea bajo la muralla o el escudo protector de las buenas prácticas. No tengo duda de que tienen todo lo que necesitan para trabajar en lo legislativo para que esto se establezca en la Constitución. Nosotros nos hemos ocupado de hacerles llegar toda esta serie de documentos que ilustran de manera muy precisa cómo es que en otros lugares del mundo nuestros enfermos están siendo protegidos y resguardados. Esta condición, la que tiene que ver con la tarea pendiente, no puede seguir postergándose. Y yo esperaría, de manera puntual, que nuestros diputados, nuestros legisladores, hagan su trabajo. Ya nosotros pusimos a su disposición, como les he comentado, todo lo que necesitan para no tener problemas. Muchas gracias.